Regidor de Santo Domingo se come con yuca, con chicharrones, con los que quieran, a una empleada de ese ayuntamiento. Y hay que circular en las redes sociales un video donde se observa al regidor por la fuerza del pueblo Luis Flores del Ayuntamiento de Santo Domingo Este agredir de forma verbal a la secretaria jurídica de la institución. En el audiovisual se escucha a Luis Flores reclamarle a la secretaria el permiso para ingresar a la oficina y sostener una reunión con el consultor jurídico. Alegó llevar mucho tiempo de esperar sin obtener resultados, a lo que la joven le responde que no lo había visto. Sin embargo, el regidor continuó elevando el tono de voz y la tildó enérgicamente de irrespetuosa. Así es, bueno, la servidora pública, Débora Carolina Peña Ferrera puso la denuncia luego de que el Edil le vociferara bandida en su área de trabajo. La Fiscalía de Santo Domingo Oeste citó para el 15 de febrero a Flores para que pueda dar su versión y ser escuchado con relación ya a la investigación iniciada por el Ministerio Público y advierte de que, de no comparecer, nos veremos en la obligación de solicitar al juez de la instrucción una orden de arresto en su contra, amparada en el artículo 225 del Código Procesal Penal. Vamos a escuchar y vamos a escuchar, claro. ¿Usted sabe, usted sabe que con qué tiempo nosotros venimos aquí? ¿Y con qué no hemos venido? 18. No sé, porque. Pues bueno, entonces lo había visto. usted lo sabe, dígale el mensaje ya. No dígale el mensaje ya. No dígale el mensaje usted. ya. Dígale no lo, no lo tienen Permiso, sí. yo así de esa forma no puedo hablar con usted. Como tú quieras, quiera. coño, coño, como tú quieras, como tú quieras. Coño, quítale, coño, que da un puentecito, se quieren, poder, sí. se quieren poder no. coger toda no. la vaina. No. No. partida pues de mierda, ¿Qué ¿Qué coño, dígale, coño, le hijas muy flores, lo digo. usted, dámela. Coño, usted está loco. mierda, coño. Mierda usted. Yo un hombre, coño, está secretario todo esto, un hombre, Yo porque se repuntuosa, la mujer. Sí, por eso sí, por sí, por eso por eso sí, por eso sí. Porque no. no es respetuoso. Yo sí coño, yo sí. Yo sí coño. Yo sí, Se sí coño. Y Se eso sí, ¿Sí? sí, usted. que dice que aquí irrespeto, irrespeto? lo Se lo lo lo lo ¿Qué? lo lo que ¿Qué? lo ¿Qué? lo ¿Qué lo ¿Qué? todo. lo ¿Qué? lo que ¿Qué es lo que ¿Qué ¿Qué? No, bueno, lo ahí vemos, Mire, señores eh, eso es un muy falta de ética y de profesionalismo de parte de ese señor Luis Flores eh, regidor por la fuerza del pueblo, que realmente vemos que es son supuestamente profesionales y son de fondo mediocres, porque no es la manera. Ay. La disputa que tenía junto con ella eh, no fue la correcta, porque parece que era una discusión que tiene normal. Sí. Entonces, él alzó la voz. Y recuerda, tú no puedes ser y pagar como tú no quieres que te traten a ti, ¿verdad? Entonces, sí, tú, que eres supuestamente mi jefe, tienes que tener una ética profesional para hablarme a mí. Porque tú y yo no somos iguales, se sabe que tú estás por encima de mí, y ni tanto, por encima de mí porque eres mi jefe y me pagas mi sueldo. Y por Pero la... los uh -huh. dos somos seres humanos y hacemos nuestro trabajo, y nadie es mejor que nadie para hablar de esa manera y alzarle la voz, y menos que también es una mujer y que ella... Independientemente de todo Tiene su derecho y va a hablar Y, y suerte de que no le suelte un tabanón Ay, Como diríamos coloquialmente sí. Y también las personas que estamos en esa oficina Sé que tal vez por miedo a que me voten A que me digan para que tú te metes Pues no intervinieron y así al final se vio como que él iba a tomar una acción, vamos a decir, de agredirlo, de acercarse un poco más, de chocar. Que ahí fue que varios eh, señores que estaban en la oficina intentaron pues calmar la situación. Pero desde yo pienso que desde que escucharon que esa disputa se iba a poner más grave o desde que inició, pues dar un alto. Y realmente estuvo muy mal y que evalúen eso porque eso también tiene que ver mucho con lo que es el abuso de trabajo. Y muchas veces eso pasa. En muchísimas empresas que son explotados los empleados porque uh -huh. tienen unos jefes bastantes que se que bueno, yo te pago tu sueldo, tú haces lo que yo quiera. Y muchas veces sabemos que los trabajos aquí en RD son muy escasos, trabajos dignos por la canasta familiar. Entonces, muchas veces uno se cansa y ¿quién te diga a ti que, por ejemplo, ya seguro puede ser que haya pasado varias veces por esa disputa? Y llega un día que la gente explota. Hay un mal día que ya, como que tú no aguantes, él agota que derrama el vaso. Y eso fue lo que sucedió con ella. Para mí fue muy poco ético y profesional de parte de Luis Flores. Bueno, y lo peor de todo es que no solo que él es un empleado, o sea, que, y que está bajo, ella está bajo las órdenes de, de un jefe, es que él es regidor. Un regidor elegido democráticamente por el pueblo de, San, de Santo Domingo Oeste, por su circunscripción. Porque lo, eh, Santo Domingo se divide en tres circunscripciones a Santo Domingo Este. Y cada circunscripción elige ocho regidores. Entonces, de una de esas circunscripciones, este hombre representa a sus munícipes en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Y miren la tres, gracias amable. Entonces, eh, vean la forma en la que este hombre pues, trata mal a una empleada del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Y esto habla. Como dijiste, Camila, muy mal, es poco ético, poco profesional y muy mediocre esta actuación de este hombre que no sé por qué tomó, pero no se justifica esta actitud de este hombre contra esta empleada. Lo más interesante, este hombre es de la Fuerza del Pueblo, estaba hasta, hasta hace pocos, eh, bueno, la campaña pasada del año pasado, estuvo apoyando a Gonzalo Castillo, o sea, viene del PLD, ahí vemos ahí una foto en eh, la campaña del PLD, sí y pues pasó a la fuerza del pueblo. Muy interesante también a la fuerza del pueblo que tome nota de las personas que van a sus partidos políticos, eh, a, a sus partidos políticos a ingresar a sus filas, que tome nota del tipo de personas que van, porque miren esto, esto ahora habla mal de la fuerza del pueblo, no habla mal del PLD, aunque viene del PLD, pero habla mal de la fuerza del pueblo. Entonces, retornando entonces al, a, al tema, a la idea inicial, este hombre debe recibir una sanción fuerte del Ayuntamiento Municipal, a ver si hace algo el Ayuntamiento Municipal, que tantas críticas tiene de Santo Domingo Este. Eh, y si no, pues, ya como dijimos aquí, el día 15 este hombre tiene que ir a, a la Fiscalía a dar explicaciones, y si no, uh -huh. tiene que, bueno, va a ser arrestado, se le va a emitir una orden de arresto por parte de la Procuraduría para que uh -huh. hable ya y se entregue y tenga que rendir cuentas a la justicia por este atropello que cometió contra una funcionaria igual que él, aunque él es regidor por él, ya es una funcionaria, ella es una servidora pública que también brinda servicios a la ciudadanía. Entonces, él también, aunque tiene un mayor rango, con más razón no debió tener ese, esa actitud, ese comportamiento frente a una persona igual que él. Así que, don Luis Flores, usted está feo, y prepárese para lo que viene. Es feo, güey, es feo. Bueno, una foto ahí. Imagino, ahí. No, no, sé si... no, dígalo. No, está feo para la foto. Ah. <risa> sí, señores. Es eh, como tú dices, es eh, lamentable que este tipo de personas con estos rangos eh, quieran que eran venirse a subir, tú me entiendes. Son muy son muy ingreídos y, y, y tú me entiendes. Hablarle mal a una empleada. Uh -huh. hay, mucha, hay, ajá, hay una dama, entonces no se cuidan de que hoy en día se graba todo, tú me entiendes, sí. y todo puede salir a la luz. Y, y, y bueno, yo espero que todo eh, no voten a la, a la, a la señora ah, por, sí. por, por este hecho tampoco, porque dan hasta para votar. En aquellos tiempos, cuando no había <coughs> cámara, que eso pasaba detrás de cámara, te votaban y te jodían y ya tú me entiendes. Entonces, es un abuso. Sí, claro. es un, no no es un abuso, es un abuso. La, la y más y políticos tienen que mejor, eh, tienen que moderarse porque dicen que, que son educados, que son diquetes que son de que, los, que son Y lo que son es unos so, lo que son unos perros, tú me entiendes? Quieren hablarle a la gente mal. A mí cualquier gente que me hable mal tiene problemas de ahí, ahí conmigo, pues yo les respondo con la misma boca que me habla. Sea jefe, sea fulano, menos es Que tiene que haber respeto independientemente de todo. Entonces dice él, no, porque hay que escuchar mi versión independientemente de la versión de lo que haya sucedido no es la manera de usted manejar esa situación laboral con su empleada de alzar la voz de usar palabras bien coloquiales y enfrente de todo el mundo, porque si usted tiene sí, algo que decirle que o le molestó, dependiendo de la versión de que fuera, llámale a su despacho, su oficina, a X lugar, mira pasó esto y lo otro, no para que vean que yo soy el que mando, que yo sí, que si tú me haces esto te va a pasar a ti también, entonces eso, ni ejemplo a seguir eres, como decíamos, como regidor. Hay que destituirlo de una vez. Y esas personas que presenciaron en esa oficina el hecho también en esa cita, yo opino que tienen que ser testigos y hablar. Porque eso no es un tipo de comportamiento que surgió de que en ese momento. Porque según yo es una persona bastante agresiva que, como dije anteriormente, puede ser que lo haya hecho en ocasiones. Claro. Pero uno, para no perder su claro. empleo, uno baja 10 rayitas, ajá. se mantiene en su postura y le, y le, y le, tra, y le traga su, su a, la, a esa gente entonces, así. ¿qué pasa? ya como dije, llega a un punto que ya uno se casa, que le importa el trabajo porque uno es un ser humano uno no es un animal, tú no eres mi papá tú no eres mi mamá para tú hablarme a mí de esa manera entonces es algo que tienen que tomarlo muy en cuenta en la fiscalía cuando vaya a llegar a la cita. A la gente que nos llame, 809-725-0505, <ríe> viene con nosotros sobre este tema, a ver si también alguien de Santo Domingo Este nos llame y nos da su parecer sobre esto. Y mira, ahorita viene, que no venga... Que no, que eso es una persecución política. Que eso es que me quieren hacer Algo daño. Que provocan hacer daño y de todo. Sí, sí, sí. Que, pero mira, siempre están en contra de ellos. Mirale Yo no la... entiendo. Cuando se su show, todo el mundo está en contra de ellos. Nadie quiere saber de sí. ellos. Yo no entiendo. Mira, la... pero mira la boca a ese hombre ahí. Ese hombre le iba a dar una vaina. Ahí. Una Por eso. Casi cuando peleando. la agarran con la mano en la masa. Que van, que lo citan, se ponen mujercita, que no, mira. ¡Ay, perdón! Pasa esto como el de COVID, ¿no? Sí. Porque yo tenía el COVID, yo me lo sospechaba y yo no quería contagiar a nadie. <risa> ¡Qué servicial, señores! ¡Qué simpático ese hombre! ¡Mira, perdón piensa los demás! ¡Guau! Wow, ¿Verdad? Pero cuando están en el momento que se creen los superhéroes, lo que mandan en ese tipo de situaciones, ya ahí ellos son lo mejor, son lo máximo, hay que respetarlo pero yo espero que sea otro caso que tampoco se quede impune porque ya estamos acostumbrados, estoy diciendo como una película ya, pero como que uno habla de eso, dura un tiempo y ya se ha callado se ha callado y esperemos que no pase lo mismo este caso similar a lo del león de Bani, muchos leones Ana suerte los leones, sí. no en la liga pero en no no, y después que no, no, no, tú no, lo empuñas no, los leones están como, están, <ríe> de repente. <risa> te Los leones en el momento tan agresivo se ponen gatitos. Sí, así sí, que andan sí. ellos. Sí, porque el hombre casi grita y está el león de ese de Baní. Es ¿Mm? señores.